Hay dos motores dañados, ¿eh? de, la... de Inapa, unos 15 días. No, hay que, esperar, hay que hacerle en esos motores porque imagínate, están los dos dañados, los de Platanán. El agua llegó ayer, tenía 10 días, hoy día, tiene 11 días, hoy mismo, con los botellones. Yo he venido unas cuantas veces aquí, acuerda a mi muchacha hasta ahí, y me dijo que, que no pidiera la esperanza, que de, de sábado a domingo llegaba el agua. Eso es lo que ella me contesta. Señora, ayer la empresa nos lo envió. Y Napa inmediatamente acudimos a ello, inmediatamente resolvió y el motor ya está funcionando. Porque la última vez que llegó, por aquí no llegó agua y no pudimos coger agua. ¿Y cómo se hacen ustedes para conseguir agua? Ay, con lo poco que yo no tengo que irme de nada y con lo poco que la gente me regala tengo que comprar el galoncito de agua.